Somos biondi cuarteto, eh, Gonza, Fede y Pini y vamos a hacer Alma Guaraní de Dalmacio Esquivel. <tose>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 Flor Lo mismo que el manantial Sin ningún rumor Aflorando va Y en riego de amores Bendiciendo está Alma guaraní de heredad natal Lo mismo que el manantial Sin ningún rumor